nos encontramos en un proceso de crisis eh, de la monarquía que, es, que está demostrando que eh, la institución tiene un serio peligro de implosión es decir, hay una auténtica crisis de materiales donde se está demostrando que la institución monárquica es incapaz de responder a los retos del siglo XXI, que es incapaz de responder a las preguntas que socialmente se hacen en torno a la monarquía y que no se entiende en el siglo XXI que la jefatura del estado no esté sometida a la soberanía popular es decir que no sea decida por la gente en las urnas y, que no tenga responsabilidad, es decir, que la jefatura del Estado esté en manos de un irresponsable y que es además jurídicamente, eh, jurídicamente venga reconocido en el texto constitucional Entonces, en esa situación, eh, la República puede llegar pero de lo que se trata es de ver cuál es el proyecto republicano de futuro que nosotros creemos que debe, que debe existir ¿no? y creemos que tiene que responder a cuatro preguntas fundamentales, es decir, hay que responder a la cuestión territorial hay que responder a la cuestión social como un elemento central, hay que responder a la cuestión ambiental y a la cuestión de género. Y esos cuatro ejes tienen que ser capaces de articularse para poder plantear cuál, cuál es la sociedad del futuro que queremos. ¿no? Y eso se va a hacer sin ninguna duda en el marco de una república. No cabe duda. Que una persona que ha ostentado la jefatura del Estado decida esconderse en un estado donde no existe libertad de expresión, libertad de reunión y libertad de asociación eh, y lo haga a raíz de que han sido descubiertos que tiene fondos en paraísos fiscales serios indicios de que puede haber sido un comisionista eh, que además de, lo haya hecho en función de las responsabilidades que ha tenido en el marco del estado y que eso empieza a situarle como una de las piezas clave eh, de aquellos que tienen el poder sin presentarse a las elecciones para generar eh, la corrupción sistemática, bueno, yo creo que es un escándalo internacional y sobre todo además que no se entiende que salga corriendo. Es decir, primero, en primer lugar, que esto ocurra, que no es el primer caso. Es decir, escándalos de corrupción no son de ahora, ¿no? Señor De la Rosa, eh, señor eh, Colón y Carvajal. Eh, señor Mario Conde bueno, Hay mucha gente que se ha relacionado económicamente con la Jefatura del Estado Lo que pasa es que ahora parece que ya es tan grande el escándalo Que no se puede tapar el sol con las manos Y, y con, una, con un agravante añadido Y es que en las pruebas documentales que han sido conocidas A través de los diferentes medios de comunicación No figura solo eh, Juan Carlos de Borbón como, beneficiario de las, como beneficiarios de las de, la, de una de las fundaciones por lo menos que yo haya visto en documentos no sé si es la otra también, pero por lo menos en una de ellas figuran como beneficiarios eh, todos los miembros de la antigua familia real entre los que se encuentra eh, Felipe de Borbón y Grecia No se entiende, en el siglo XXI primero que no haya comparecido ante la prensa eh, y ante la opinión pública eh, Juan Carlos de Borbón pero tampoco se entiende eh, que se despache este asunto simplemente con un comunicado de la Casa Real cuando ha aparecido en los papeles de una fundación eh, en un paraíso fiscal, ¿no? Porque, además, se hizo a través de una comunicación en la que se decía que se había hecho una renuncia expresa a la herencia de aquello que solamente puedes disponer de la herencia que recibes. La única herencia que has recibido Felipe VI, de Juan Carlos I, es la jefatura del Estado que es a, la unic, a lo único a lo que puede renunciar de forma efectiva porque lo otro es simplemente un brindis al sol Bueno, es lo que tiene la política Los, la gente vota diferentes fuerzas políticas y cuando uno va al Parlamento lo que tiene que hacer es parlamentar y llegar a acuerdos con las fuerzas políticas elegidas La posibilidad de abordar la cuestión territorial pasa por encontrar marcos de diálogo y de entendimiento eh, con las diferentes expresiones de la plurinacionalidad del Estado la realidad es que hoy eh, no parece muy razonable que eh, para poder afrontar el fenómeno de la plurinacionalidad eh, una monarquía de origen centralista pueda ser la fórmula para poder responder a eso entonces Nosotros, bueno, sí, creemos que es necesario hablar con todas las fuerzas políticas y en particular aquellas que entienden eh, la necesidad de buscar una salida democrática a la cuestión territorial Sobre la cuestión de república o repúblicas, la cuestión no es lo que nos gustaría sino lo que es posible, en función de la correlación de fuerzas. Lo que sí se ha demostrado, por la vía de los hechos, es que lo que no es posible es constituir repúblicas independientes. Y al mismo tiempo, lo que sí es posible es mm, abrir el debate sobre la forma de Estado. Yo lo resumo en una frase, o hay república para todos o no va a haber república para ninguno y creo que eso pues, va a implicar que todo el mundo tenga que entender eh, que es necesario aplicar el principio de realidad y que es necesario la articulación de un, de un proyecto colectivo y lo digo en primer lugar por esa correlación de fuerzas de esas fuerzas reaccionarias que existen, es decir, esa tensión que existe entre la posibilidad de profundización democrática y la posibilidad de involución democrática que eso es una, una realidad que está puesta encima de la mesa pero al mismo tiempo también digo una cosa, es decir el acuerdo necesario de los pueblos de España para articular un marco de Estado que sea capaz de proteger a los pueblos de España frente al empuje de las grandes transnacionales que hoy tienen facturaciones por encima de nuestro Producto Interior bruto necesita de herramientas para poder afrontar ese proceso de democratización que permita la garantía de los derechos económicos y sociales del conjunto de la población del Estado respetando un elemento central que es lo que está puesto en cuestión hoy que es la soberanía popular y el derecho al autogobierno y evidentemente el reconocimiento de una realidad que es la realidad plurinacional y a partir de ahí podremos empezar a hablar de cuál es el camino que se puede recorrer y hasta dónde podemos llegar pero la realidad nos ha demostrado hasta ahora eh, que el, las posibilidades de articulación de una alternativa o lo hacen todas las fuerzas republicanas juntas en un acuerdo que permita precisamente avanzar en ese proceso de profundización democrática reconociendo la plurinacionalidad, el derecho al autogobierno y la soberanía popular o puede haber un proceso de involución democrática. Que no reconoce la soberanía popular, que no reconoce el derecho al autogobierno y que evidentemente eh, va a suponer un recorte en los derechos y libertades del conjunto de la población. Tengo serias dudas al respecto. Porque hemos oído a, a Pablo Casado comerse la mitad del artículo de la Constitución. Pablo Casado nos recordó algo muy interesante que viene recogido en la Constitución que es que la justicia se administra en nombre del rey pero se olvidó de la primera parte del artículo que es que la justicia emana del pueblo y luego se administra en nombre del rey pero emana del pueblo si la justicia no emana del pueblo significa que hay un poder que se encuentra al margen de la, de la legitimidad democrática y eso quiebra el principio democrático eso sería como si la administración general del estado eligiese su propio gobierno Imaginamos que fueran los funcionarios del Estado quienes eligieron el Ejecutivo El planteamiento que se está haciendo con el Consejo General del Poder Judicial de que los jueces elijan su órgano de gobierno es el mismo El mismo ¿El Poder Ejecutivo lo deben elegir los funcionarios del Estado o lo tiene que elegir el conjunto de la ciudadanía? Si se quiere hablar de profundización, de mecanismos de profundización democrática y se tienen dudas de que se elijan en esta cámara, habrá que buscar otro mecanismo pero tiene que estar sometido a la soberanía popular Solo hay un punto de conexión cuando tú te comes la parte de la soberanía popular y hablas solo de que la justicia se administra en nombre del rey Y yo el antecedente lo encuentro en el manifiesto de los persas donde había una clarísima, un clarísimo ataque a la democratización del poder judicial y donde se reclamaba una y otra vez la designación real para los jueces Es decir, de lo que estamos hablando es de ese punto de conexión que tiene, eh, que tiene la reacción en nuestro país que tiene un punto de conexión con la ausencia de las libertades y, con la, y, y un punto de conexión claramente antidemocrático. Yo veo difícil, por dos cuestiones, una, por la falta de talento democrático que tiene, que tiene el PP y, en segundo lugar, por lo que dijo Cochido, ¿no? Ellos decían que iban a controlar la sala segunda por detrás y, como no les salió, decidieron seguir controlándola por delante. Creo que ese es el principal, ese es el principal, problema, que, el principal problema que ellos tienen. ¿no? Bueno, yo creo que el modelo neoliberal tiene un, una serie de consecuencias en cuanto a la propia organización social que es la tendencia a la atomización, ¿no? o Esa lógica de la competencia lo que busca es un proceso de atomización social eh, El proceso de implantación de la precariedad como modelo de vida para las mayorías sociales rompe los vínculos sociales y debilita eh, la, todas las formas de organización social y popular y las dificulta a sobremanera se dificulta en el ámbito sindical pero se dificulta también en el ámbito del territorio no es muy difícil establecer esos vínculos sociales A pesar de todo, eh, sigue, sigue habiendo expresiones importantes que son capaces de, de afrontar problemas importantes en el país Lo que sí que tenemos pendiente, y yo creo que eso es un debate que está ahí que en algún momento se tendrá que dar es esa victoria que ha tenido el neoliberalismo de, conceptualmente, conseguir que cuando se habla en determinados debates, se pueda separar lo social de lo político. Cuando son dos elementos absolutamente inseparables. Es decir, mmm, lo estamos viendo ahora, si, si se consigue eh, sacar el decreto de paralización de los desahucios, ¿por qué sale? Pues sale porque todas las fuerzas que queríamos conseguirlo nos hemos alineado en el mismo sentido. Las que estamos en la institución y las que no están en la institución y eso significa que esa reflexión hay que darla, es decir, es necesario alinear las fuerzas y ser capaces de tirar de la cuerda para, ser, para poder conseguir que los intereses de las mayorías populares eh, se conviertan en políticas públicas porque desde el otro lado de la cuerda ya tiran, el poder económico tira desde el otro lado de la cuerda la cuestión está en si somos capaces de ir articulando esa fuerza que sea capaz de tirar desde el otro lado y eso significa ser capaces de gestionar también nuestras propias contradicciones y ser capaces de distinguir la discrepancia entre aliados de los adversarios y eso no es tan fácil, pero básicamente la política consiste en delimitar los campos y yo creo que ahí tenemos muchas muchas muchas cosas que decir ¿no? pero el gran reto para poder afrontar ese proceso de profundización democrática tan necesario es eh, seguir fortaleciendo las organizaciones sociales y populares. Es decir, que nosotros necesitamos que la gente se sindique, que se asocie, que se organice y que participe del proceso político. Tenemos que romper el concepto eh, antidemocrático eh, que usan tanto de los políticos. Cuando se habla de los políticos, se habla de un grupo que expropia la política a quien es el sujeto de la política que tiene que ser el pueblo. Nosotros necesitamos que la política tenga un eje de protagonismo popular fundamental. Y ahí tenemos una batalla. Lo que pasa es que eso implica, al mismo tiempo, eh, la construcción de una cultura de la militancia, es decir, de ese tiempo que tú dedicas, fuera de tu trabajo, a cambiar el mundo, que te trasciende muchas veces, que lo tienes que hacer en colectivo, como un valor social. Y yo creo que eso pues, nos hace falta seguir trabajándolo. Nos hace falta seguir trabajando, todos, eh, tanto la gente que estamos trabajando en las organizaciones políticas como la gente que trabaja en las propias organizaciones sociales, porque es la única manera de poder articular una nueva institucionalidad.